Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis aún estoy en pijama y es que bueno, hoy no, no he salido de casa, eh, la verdad es que ayer fue un poco irresponsable por mi parte eh, salir de casa, dar una vuelta, eh, ir al centro comercial pero la verdad es que uno no se da cuenta de, de lo que eh, la gravedad que, que tiene el asunto hasta hasta que ves eh, la propagación que, que hay no me parece muy grave pero sí que es verdad que hay mucho mucho contagio y es muy fácil de, de contagiar entonces bueno lo mejor que puedes hacer ahora es tener eh, precaución eh, tomar ciertas pautas para evitar que haya más expansión eh, con el tiempo irá desapareciendo y, e irán remitiendo lo, los efectos de, del coronavirus. Eh, lo único que puedes hacer ahora es, bueno, pues paciencia, intentar distraerte un poco y y ser racionales. Entonces, bueno, oye, yo ahora mismo pues estoy preparando una canción para el coronavirus y espero que, que salga bien. Entonces, bueno, ahora mismo como tengo bastante tiempo para estar en casa y grabar, pues bueno, a ver qué, qué cosas salen. Eh, yo creo que la de San Valentín y la de Super Surder os ha gustado bastante. Eh, si no la habéis visto, id, id a verla. La de San Valentín, Trap, ¿vale? Es una especie de trap así un poco así gracioso y tal. Y luego está la de Super Absurder, que es un superhéroe y tal, que, que bueno, pues encuentra superpoderes. No os dejo spoilers porque la verdad es que el videoclip está muy gracioso y lo tenéis que ver. Y bueno, pues estoy aquí en mi casa y... Bueno, tampoco se está, se está nada mal A ver, con el tema del coronavirus Yo he tenido que cancelar el viaje a Nueva York Parece ser que, que bueno... Eh, dado que es una, eh, es una pandemia y es un estado de emergencia, ese dinero me lo devolverán He podido también cancelar el hostel eh, donde, donde me iba a alojar Luego también he podido cancelar eh, lo que es el, el seguro de viaje Y a pesar de que la póliza no cubría pandemias, me van a devolver el dinero Así que está bastante bien Por si os interesa para futuros viajes, aunque ahora mismo la cosa está un poco parada el seguro de viaje es IATI. No voy a dejar eh, un enlace de referidos porque bueno, al fin y al cabo ni siquiera lo he llegado a usar. Así que bueno. Pero es verdad que muchos youtubers hablan, hablan de IATI y este tipo de polizar de seguro. Y es verdad que si a ti te hubiera pillado eh, viajando este tipo de virus y te tuvieran en cuarentena o algo de esto, eh, la sanidad, por ejemplo, en Estados Unidos es privada y te hubiera dejado mucha pasta. En cambio en España, si tienes este virus, pues bueno, digamos que, que lo cubre la sanidad pública. Aunque con el estado de emergencia, ahora mismo probablemente aparezcan impuestos y aparezcan eh, ciertas tasas para cubrir todos los gastos que está suponiendo la pandemia. Todo esto es un poco complicado. Yo ahora mismo tengo un compañero de trabajo, tiene hijos y bueno, está, bueno, está separado. Y, y bueno, bajo estos, estos términos es difícil lidiar con esto ya era complicada la situación de mi compañero como para además ahora pues tener que, que ocuparse del chaval en, el, en horario de trabajo entonces bueno eh, la empresa en la que estoy pues pues le ha dejado un poquillo de, de tiempo para que pueda ocuparse de él pero es una es una situación bastante compleja eh, difícil de tratar ya que ninguno pues espera que pasen estos en el peor de los casos uno nunca se espera que lleguemos a estos extremos no pero pero bueno parece que, que es lo que tenemos que, que hacer y parece que son los las medidas que debemos tomar yo aunque haya dicho en otros vídeos que no te lo tomes eh, tanto a pecho y que esto en realidad es una forma de control lo sigo pensando, ¿no? Pero tienes que ser sensato y no puedes joder a otra gente pues saliendo y yéndote a la playa como está pasando ahora mismo, ¿no? Llenando los chiringuitos y tal. Eh, hay muchas personas que, que viven en Madrid, ¿no? Pero no viven en Madrid porque hayan nacido en Madrid ni nada de eso, sino porque, por eso, por motivos de trabajo... Eh, o por oportunidades que le aparecen en estos sitios, al final terminas en Madrid. Pero tu residencia oficial no, no es la de Madrid, donde está tu familia no es en Madrid. Entonces, claro, si no hay trabajo en Madrid, ¿por qué te vas a quedar en Madrid? ¿No? ¿O por qué te vas a quedar en un punto donde estás solo y donde no tienes nada que hacer? Al fin y al cabo, eh, pues van a, van a cerrar todos los comercios, van a chapar todo Madrid y te vas a quedar sin trabajo, entonces... Lo más lógico es que te vuelvas a donde está tu familia y a donde está tu casa. Pero claro, esto no es sensato porque lo que haces es propagar. Propagar el virus por el resto de España. Y no es tanto que los madrileños eh, se vayan de vacaciones al resto de España. Sino más bien que el resto de España ha ido a Madrid. Se han contagiado y ahora se están dispersando. Porque su lugar no es Madrid. Entonces, bueno. Eh, esto es, es algo que hay que entender porque yo no soy madrileño, pero llevo muchos años viviendo en Madrid y mi empresa está en Madrid, ¿vale? Y es verdad que lo que he hecho es, en cuanto veía que iban a iba a complicarse la cosa en Madrid, me he ido a Madrid y he venido a Ávila. Ahora mismo no estoy saliendo de casa, pero es verdad que en mi casa hay personas mayores, están también mis padres y están también gente más mayor, mis abuelos, y debido a la decisión que yo he tomado estoy poniendo en peligro a, a mis familiares, ¿no? Es verdad que no he ido mucho en metro, ya que yo hago teletrabajo y tampoco he salido mucho a la calle por Madrid. Pero si yo ahora mismo tuviera el virus, que no lo sé porque los síntomas del virus aparecen más tarde, estoy poniendo en peligro a mi familia. Y si yo salgo de Ávila, estoy poniendo en peligro al resto de personas que, que viven en Ávila. Aunque en un principio no te lo tomes tan en serio, eh, podrías ser portador de, del virus y liarla bastante, ¿no? Eh, uno no se da cuenta de, de lo que está haciendo hasta que realmente suceden las cosas. Y es lo que está pasando aquí en España, las culpas se las están intentando echar unos a otros, pero en realidad lo único que tienes que hacer es tomar unas medidas razonables y dejar de, de echar la culpa a nadie, porque así no se van a solucionar las cosas. Y bueno, espero mañana subir el vídeo, grabaremos el videoclip y tal. Y espero que os guste y que os haga más ameno este tiempo que, que estéis en casa. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.